Hoy no voy a escribir sobre nada ni sobre nadie. Solo voy a decir por decir de cristales llorosos en mitad de la calle, del borracho absorto que los miraba, confundiéndolos con los pedacitos de su corazón, de una luna que apuntaba a luna llena y que tan solo se quedó en el atajo gris de una estrella o de ese monte que cuelga cada anochecer de un balcón. O de ese coche sin luces en la noche, encabritado y torpe de pura tristeza. No, no voy a escribir sobre nada ni sobre nadie. Tan solo daré fe de ese gas que perdió a su mechero, o de esa nube que aún anda buscando en alta su vida. Porque en este momento solo atisbo lo que pequeñitamente quiero.